Bien mis amigos estamos de vuelta con ustedes en este su programa de mañana desde las 7 de la mañana hasta las 10 estaremos con ustedes llevándole información noticia comentario análisis de las noticias un equipo <risa> profesional al cual tenemos ya un profesional de los deportes acá. A Don Tony. Tony, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, equipo. Fulvio, Carolina, buenos Sócrates. Días. Y aprovecho para y saludar Francis. a Francis que acaba de integrarse. Claro sí. Buenos días, día. Buen día. Buenos días a todos. <risas> agradecido de Dios por esta luz de este día. Amén, amén. Así debe ser, precisamente. Que permita desenvolvernos en él, ¿verdad? Así es. Ese es el propósito todos los días. Señores, en el día de ayer se completó la fase de juego de eliminación de la Liga Americana en el béisbol de grandes ligas, donde el conjunto de los Reyes de Tampa, pues derrotó al conjunto de los Atléticos de Oakland, partido celebrado en el McAfee Coliseum, allá de Oakland, California. Y eh, espérate un momentito, ese equipo sí. no se llamaba Tampa Bay, antes? Sí, ¿O sí. Fue que Tampa, eh, Tampa Bay Reyes, así mismo es. Ah, okay. Lo que pasa es que a veces decimos Tampa para cortar un poquito. Ya, te entiendo. Sí, sí, Tampa Bay. Lo, sí. Lo, las mantarrayas de Tampa. Yeah. Eh, ayer ganaron cinco vueltas por una. Eh, el jugador tercera base, Yandy Díaz, conectó dos cuadrangulares y también lo hizo eh, precisamente otro jugador importante del conjunto de los Reyes que avanzaron a la postemporada para derrotar al conjunto de Oakland. Cinco vueltas por una y van a enfrentar al equipo de los Astros de Houston ya para el playoff que inicia el próximo viernes entre ambos conjuntos. Precisamente, Carlos Correa, el shortstop boricua, el dirigente A.J. Hinch, tiene pensado de que pueda iniciar eh, con el conjunto a partir del viernes, o sea en los planes de Houston para iniciar el viernes así lo manifestó el propio dirigente ya que Correa eh, se había perdido parte de la acción de esta temporada, en solo 75 partidos este boricua conectó un total de 21 cuadrangulares batió para 279 y 59 impulsadas se perdió una gran parte de la temporada debido a molestias en las espaldas y otras complicaciones también para este joven campo corto que tiene 25 años de edad y que fue una de las mejores promesas, fue el primer pick del béisbol de grandes ligas en el año 2011, en aquel momento con el equipo de los Astros de Houston. Pasando al ámbito local, el jovencito Luis Mal Ferreiras fue electo como el novato del año del baloncesto de Madeja este muchachito promedió siempre por encima de 20 puntos en todo el torneo con 16 años de edad. Una de las promesas jóvenes del baloncesto Franco Macorizano es el hijo del veterano y experimentado baloncetista Luis Nelson Ferreiras. Así es que felicidades para Luis Mal que se alza con este galardón de novato del año. Y... El Colegio Santa Rosa de Lima en la convivencia deportiva curricular en el día de ayer pues obtuvo el campeonato por segundo año consecutivo revalidando su título de campeón eh, tras derrotar 55 por 48 al Liceo Flérida Hernández de Las Guaranas en partido celebrado en la cancha del Colegio Santa Rosa ayer. Vamos a escuchar las declaraciones del padre Pelagio Taveras bien, el torneo ha sido bien organizado y nos sentimos contentos porque ganamos eh, felicito a los de la guarana porque dieron un buen partido, fue reñido jugaron muy bien, aunque nosotros no llevamos la victoria y siempre es bueno apoyar los deportes porque los deportes ayudan a que los jóvenes tengan su mente ocupada en cosas positivas pues felicidades a los muchachos de Santa Rosa, enhorabuena eh, les felicitamos, eso era que añejo o qué? no, eso no era añejo eso está en las edades del 2002 al 2004. ¿Y qué tú tienes con los viejos libros de Mercedes? Pues Yo no no te tengo nada, Él siempre cara. pregunta? ¿Fuima la gente? ¿Tú sabes ¿Qué? Tú que fuima la gente, sí o no? Claro que hay que informar, pero si claro. te estoy hablando de un colegio, simplemente tienes que deducir un colegio que llega nada más a a, a cuarto de bachiller. Pero o sea, en eh, eh, la universidad hay gente que, que son geriátricos. ¿Tú lo has dicho la universidad. en las universidades? En las universidades. Mira la cara. Pero chavo, ahí, es que todo, en todo en todo en el es lo mismo. Para en ese colegio vaya, no hay nadie que, sí, sí, vale, que sí buscan refuerzo. No, no, ahí no se busca. Ahí no se centra refuerzo. refuerzo. Ahí refuerzo. Eh, los refuerzos se buscan. No, no los refuerzos. No, no, en el, de hecho, uno de los mejores jugadores de ese colegio está suspendido porque cometió alguna indisciplina en horas de clase y todo eso, y no vio acción en ningún partido de la convivencia. Te voy a, te, te, o sea te, te, que, un jugador propio de ellos. Te voy sí. a molestar un chingo, yo estoy esperando a Chencho, en uno de esos. Sí. <risa> <risa> <risa> Pablo Rodríguez, <risa> está <risa> jovencito todavía. O, Oye, o o o tú, o o tú o te estoy diciendo, sí. amenaza con comenzar con Eduardo. <risa> no, no, no, no, no. Es que no. lo vi en días pasados que estuvo aquí, lo vi en sí. días pasados, sí, mi ah, amigo, ah, así es. Saludos para el Chinchu, sí, señor. donde quiera que esté. Señores, el equipo de los indios ayer picó delante en, la, en el inicio del playoff semifinal, eh, domina la serie 1-0 a tras derrotar 106 por 92 al equipo de los soles, llegando por segunda ocasión a 100 puntos o más y precisamente contra este ese, equipo. Ese nombre de los eh, soles a mí no me... Soles de Para Santo Domingo Este. No sé por qué eh, lo decidieron. Anteriormente es, se llamaban es, los Cocolos de San Pedro, pero la franquicia cuando la salió. a Santo Domingo? Cuando salió de San Pedro, se llevaron la franquicia a Santo Domingo Este, a la zona oriental. Ah, y entonces hubo que cambiar de nombre y todo pero eso. Pero pedieron <ríe> ayer. Pero perdieron o sea, los soles. Los soles pedían. Ganamos los indios. Bien, pero ellos, mira, no, tiene, no, sé. no, no, no, es tan, no es tan loco el nombre, que el sol sale por esa zona. Claro. Sí. Eh, tiene su origen. Por el eh, este. Por el, por el no, no, olímpico, no, espérate. Pero, espera. pero me dice que es de Santo Domingo. Sí, Santo, de Santo Domingo. Sí, Santo de Santo Domingo, este, este. Este, este. este. este, este. Santo Domingo, este. Lo que el pasa es que es como en la palabra Santo Domingo, la O termina, entonces la gente se confunde y cree que es sí. oeste, que uno dice pero es este. Santo Domingo Oriental. Exacto. Pero bien, eh, la serie entonces se domina 1 a 0. Ya para el próximo viernes partimos al Polideportivo de Invivienda a enfrentar ese conjunto. Ya hoy inicia la serie semifinal entre el equipo de Metros de Santiago y los Reales de la Vega en el Polideportivo Fernando Teruel de la Vega. Una serie que se vislumbra muy interesante eh, que inicia en el día de hoy. Eh, ya para el próximo domingo. Estaría regresando el equipo de indios a la casa, al pabellón Mario Ortega, el Águila, para recibir nueva vez al equipo de los soles como dice Francis, un nombre un poquito... ¿no? <risa> <risa> pero ya está arreglado, ¿sí? Sí, el profesor sí, le buscó <risa> la vuelta. Así es. Está sí. bien Señores, es eh, todo lo que tenemos en deportes, hasta eh, el momento, pero dime Carolina. sí si te preguntaba detrás de, de cámara sobre el juego de exhibición que habrá mañana en el estadio. Mañana, eh, a las 2 de la tarde, se jugará un partido benéfico para la Asociación Dominicana bueno, de Rehabilitación. No es gratuito. Eh, exacto, son 50, 50 pesos. pesos okay. eh, para rehabilitación entre gigantes del Cibao y Águilas Cibaeñas. Para rehabilitarlo, añejo. ¿no? Y entonces. <risa> ahí hay de todas clases. Sí, y sí. para el próximo martes, entonces se llevará a cabo un partido a favor del patronato contra el cáncer. Vamos. De aquí de Macorís. De aquí de San Francisco. ¿A qué hora es sí. mañana? A las 2 de la tarde. Y el del próximo martes es a las 4. ¿Con quién es ese segundo partido? Con, ¿Con Águilas Todos. Ah, con, con Águilas okay. Todos. Así bien. es que vamos a tener un. <coughs> una eh, transmisión especial mañana, el programa Fiebre Deportiva se va a realizar en vivo allá eh, el espacio que dirige nuestro amigo Junior Matrille okay. y tendremos algunas entrevistas con invitados Nada, especiales, muchas gracias, 18 no, años en el aire están, muchas muchas gracias, gracias un reconocimiento en el ayuntamiento informaciones deportivas, muchas gracias <ríe> gracias a ustedes